La autonomía personal de adultos mayores y personas con discapacidad es el tema central de una conferencia que se desarrolla en Uruguay con expertos internacionales buscando respuestas a una problemática común. María José Baniato, responsable del Programa Nacional de Discapacidad, explicó que según el censo más de mil personas reconocieron tener alguna discapacidad en nuestro país. Personas que declaran tener una discapacidad moderada y severa estaríamos cerca de un 10%, puede estimar que habría unas 6.000 personas que estarían en situación de dependencia, dentro de la, de la dependencia severa y dentro de las cuales con mayor severidad algunas unas 3.000 personas. Baniato aseguró que no se puede hacer que las personas dejen de depender, pero sí se puede contribuir a que tengan mayor autonomía. Concretando la reglamentación de la ley en los capítulos 25 al 30, de la ley de discapacidad sobre asistentes personales y el Estado a través del BPS va a transferir... Eh, dinero para que las personas puedan contratar en un margen de horas eh, un asistente personal. Si se habla de adultos mayores, Uruguay es el país más envejecido de la región, considerando aquellas personas que superan los 65 años. Estamos cerca del 19% del total de población es adulta mayor, pero que hay buenos indicadores en materia de calidad de vida. Aparecen algunos desafíos centrales que tienen que ver fundamentalmente con la dependencia, esto de envejecer con prácticas en el ciclo de vida que no obedecen a calidad y a cuidados, entonces hace que las personas envejezcan en Uruguay pero con algunas enfermedades crónicas. Adriana Rovira, responsable del Instituto Nacional del Adulto Mayor, dijo que los servicios públicos son escasos y que ha cambiado la regulación de los servicios privados en la comprensión de los residenciales, de los establecimientos de larga estadía como un prestador de servicios de cuidado, pero el sistema, la progresividad de servicios presentando una oferta más amplia, por ejemplo cuidados en domicilio, centros de día va a permitir escalonar una variabilidad que va a ser ajustada a la demanda que tenga la población. Desde el Ministerio de Desarrollo Social concluyeron que la concreción del Sistema Nacional de Cuidados en el próximo gobierno es algo fundamental para que Uruguay hay avance en materia de autonomía, tanto de personas con discapacidad como adultos mayores.